Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro. Eh, vamos a ir un poco desgranando algunas cuestiones que se fueron mencionando en el eje 1 eh, en el que se abordaban cuestiones generales eh, vinculadas a, a lo que entendemos por tecnologías de la información y la comunicación. Eh, quiero felicitarlos al, a las compañeras y compañeros que ya fueron haciendo sus intervenciones en dos foros del eje 1 a quienes aún no lo han hecho eh, los invito a que por favor eh, lo hagan cuando cuando puedan eh, vamos a detenernos en este eje en el concepto en el concepto de entornos digitales eh, colaborativos eh, mencioné en el eje 1 que los entornos digitales colaborativos esos son una gran instancia que se habilitan a partir del auge de las tecnologías, y en especial gracias al, al boom, a la expansión de Internet, que permiten crear entornos en los cuales podemos converger distintas personas y estar trabajando de manera conjunta sin estar físicamente en el mismo eh, lugar Incluso además sin estar necesariamente en el mismo tiempo. Es decir, en distintos tiempos y espacios de forma sincronizada o de forma asincrónica podemos encontrarnos en lugares donde poder eh, trabajar de manera colaborativa. Un buen, un buen ejemplo de, de, de esto es eh, la herramienta de Google, eh, Google Drive que seguramente la puede que la conozcan quienes no de todas maneras en este encuentro vamos a trabajar con ella eh, la herramienta Google Drive es una como su nombre lo indica pertenece a la compañía Google eh, con lo que estas cosas implican mencioné también eh, en el eje anterior que los entornos digitales colaborativos presentan siempre desafíos, algunos de carácter ético, otros de carácter logístico, o desafíos de carácter tecnológico. Y uno de los desafíos que siempre presentan estos entornos, eh, o uno de los cuestionamientos que siempre presentan, es respecto del de lugar físico donde se guarda esta información, quién es realmente el dueño de esta información, si... Eh, esa producción que hacemos de manera colaborativa en un entorno digital virtual, como por ejemplo Google Drive, eh, está hecha entre varias personas. Eh, ¿Qué implica usar Google Drive? Y por tanto, ¿quién tiene el control sobre, esa, sobre ese trabajo, sobre esa documentación, sobre esos archivos? ¿Solamente los usuarios que participan en la construcción o también la corporación que da este servicio gratuito, entre comillas, eh, que en realidad, siempre que nos ofrecen un servicio gratuito, la mercancía estamos siendo nosotros, la mercancía está siendo, están siendo nuestros datos. Bueno, esto es uno de los desafíos eh, que, que plantean los entornos digitales colaborativos en la web. Siempre hay cuestionamiento respecto de en dónde están, quién los puede ver y qué pueden hacer con esas, con esas producciones. Eh, la herramienta Google Drive, una de las ventajas que tiene es que como pertenece al, al gigante tecnológico de Google, está presente en, las, en todas partes. Los teléfonos con sistema operativo Android ya vienen con la aplicación preinstalada. Eh, se puede acceder, digamos, desde cualquier computadora con conexión a Internet, también a, a Google Drive. Y está extremadamente expandido y su uso es muy común. Y ahora en, en tiempos de pandemia, bueno, más, más aún. A mí me gusta elegir, esta, mostrar o trabajar con esta herramienta como un ejemplo concreto de un entorno digital colaborativo, pero siempre antes advirtiendo de que cada vez que usemos una tecnología, siempre que usemos una tecnología, tenemos que usarla de manera crítica, siendo conscientes de lo que estamos usando. Porque siempre detrás de cada producto tecnológico se esconden, a veces sin que seamos conscientes, eh, una serie de decisiones previas que hacen que la herramienta sea como es y no de otra manera. Se esconden negocios. Eh, esta, esta herramienta como Drive, eh, que se ofrece gratuita, eh, no podría ser gratuita, de no ser que hay por detrás otras cuestiones que operan, que, operan, que hacen que, o que permiten que... Eh, el gigante Google pueda mantener esta herramienta como otras herramientas que también nos ofrece de manera gratuita, digo, como, como YouTube, como el buscador de Google, etc. Eh, por supuesto que Drive, Google Drive, si bien tiene una opción, digamos, un funcionamiento gratuito, que es el que todos usamos, eh, también ofrece una versión de pago cuya diferencia es que tiene más capacidad de almacenamiento. Eh, vamos a centrarnos en este encuentro en, en, en, en Google Drive Habrá unas cuestiones operativas del uso Para quienes ya las conozcan, eh, bueno, les va a resultar quizás un poco redundante Pero eh, para quienes no las conozcan, o para, para quienes no lo tengan tan en claro eh, Pulir algunos detalles me parece que va a ser conveniente Google Drive funciona como, me gusta a mí pensarlo siempre como que si fuese un pendrive Que está en alguna parte, no sabemos dónde eh, un pendrive que tiene 15, en su versión gratuita, tiene 15 GB y que Google, generosamente, y <ríe> lo estoy diciendo de manera irónica, eh, nos lo da, lo pone a nuestra disposición para que nosotros lo usemos. Dentro de esa de ese pendrive que está, digamos, en una nube, nosotros podemos subir nuestros propios documentos, podemos guardar archivos, eh, lo cual nos va a permitir luego poder acceder a ellos desde cualquier parte en la que tengamos internet. Eh, esa es una primera utilidad de, de Google Drive. De hecho fue su utilidad inicial. Pero, además de esto, Google Drive permite crear dentro de sí documentos propios. De, se llaman documentos de Google. Eh, planillas propias que se llaman planillas de Google presentaciones sin necesidad de acudir a un software como Word o como Excel o como PowerPoint todo a través de un navegador y que además habilitan esto del trabajo colaborativo ¿qué significa? entonces o de, de que hablamos cuando hablamos de trabajo colaborativo básicamente habilita la instancia de que otras, yo pueda dar acceso a otras personas para que entren a mi documento y según el tipo de Em, ...autorización que yo les haya dado... ...puedan editar ese documento... ...puedan observarlo... ...puedan hacer comentarios. En fin. Google Drive... ...para poder acceder a Google Drive... ...lo que primero que se necesita es una cuenta de, de Gmail. Actualmente todos tienen... ...o la gran mayoría ya tienen una cuenta de Gmail... ...porque la necesita, por ejemplo, para configurar su teléfono... Android y, y además porque es muy común para hacer los beneficios de, o a los servicios que ofrece Google, bueno, hoy la gran mayoría de las personas que utilizan habitualmente una computadora tienen una cuenta de Gmail. Si ustedes no tienen una cuenta de Gmail, van a tener que crearse una cuenta eh, yendo a google.com, ahí hacen clic en iniciar sesión y después en crear una cuenta. Ahora se lo voy a mostrar de todas maneras. La gran mayoría seguramente ya tiene una cuenta de, de, de Google y al tener una cuenta de Google, es decir, un correo arroba gmail.com, entonces todos ya tienen, todos aquellos que ya tengan esa cuenta, ya tienen a su disposición eh, su propio Drive, su propio Google Drive. Eh, Google Drive permite, como les dije, ya lo vamos a ver en la práctica, permite habilitar el acceso a otras personas o a otros usuarios a documentos que son creados por, por mí. Y cuando le doy acceso a otras personas, en términos generales, permite tres roles posibles. Puedo darle acceso y de, de menor a mayor, insisto repito, de menor a mayor, eh, ¿Puedo darle acceso a una persona como lectora? El, el permiso de lector, de lectura, es el permiso más restrictivo. Así que no le permite al usuario hacer nada en el documento, solamente leerlo. Es decir, solamente verlo. Ese es un permiso, el de lector. Si yo quiero compartir un documento con alguien, creo, quiero que ese alguien lo pueda leer, pero no pueda hacer ningún tipo de modificación, el permiso que le correspondería es el permiso de lector. Un escalón más arriba, es decir, que ya tiene un poquito más de, de, de atribuciones, tenemos el permiso de comentador. El comentador tiene las mismas facultades que el lector, es decir, puede leer, pero además puede hacer comentarios en el documento. Los comentarios se ubican a un costado del documento y son como unos globitos que permiten ir haciendo marcas ¿eh? e ir dejando como observaciones en un documento. Si yo quiero que alguien, si yo le por ejemplo le quiero mostrar un trabajo de investigación que estoy haciendo a alguien, y quiero que ese alguien, te, aparte de leerlo, a medida que vaya encontrando cosas, quiere ir dejándome como notitas, ¿sí? sin modificar el contenido del documento, estas notas quedan como a un costado, entonces el permiso de comentador sería el permiso más adecuado. Ahora bien, en un escalón más arriba, tenemos el permiso de editor el permiso de editor implica... Todo lo que ya implican los dos permisos anteriores... Puede editar y puede comentar... Puede leer y puede comentar... Pero además puede editar el contenido del documento... Es decir, puede borrar texto, agregar texto... Borrar imágenes, agregar imágenes... Es decir, puede editarlo de la, de la misma manera en que yo lo podría editar. Si yo tengo un trabajo... Pero que no lo voy a escribir solo... Sino que lo voy a escribir entre otras... Entre varias personas... Entonces... El permiso que yo debería darle a esos usuarios es el permiso de editores, para que puedan escribir dentro del documento. Estos son los tres permisos. Lector, el más restrictivo. Comentador puede agregar como notitas al costado del documento y haciendo observaciones. Y editor puede hacer eh, todo. Eh, ...prácticamente de todo, digo, sobre el documento. Puede agregar texto, borrar texto, agregar imágenes, etc. Bien. Además, de estos tres roles o permisos... ...está la cuestión de cómo hago para darle acceso a otros usuarios a mi documento. Y existen dos opciones, en términos generales. Una forma de compartir mi documento con otros usuarios es a través del de correo de Gmail de esos usuarios. Supongamos que yo tengo un documento y lo quiero compartir con juan.gmail.com lo puedo compartir directamente con ese usuario. Eso significa que, la, eh, que Juan, para poder acceder al documento, va a tener que iniciar sesión con su cuenta de Gmail. Entonces es una forma de garantizar que solamente puedan acceder los usuarios a los que les he dado el permiso. Uno, la otra opción... Es la opción de un link o de un enlace público. El enlace público es para cuando yo quiero compartir un documento a través de un enlace, pero porque no sé los correos electrónicos previamente de las personas que, que voy a necesitar que accedan. Independientemente de cuál sea el, el modo, si ya hace por el enlace público o escribiendo los correos electrónicos específicamente de cada usuario, siempre se pueden permitir estos tres roles, ¿eh? el, el lector, comentador o eh, editor. La opción de compartirlo a través de un link público nunca es aconsejable porque cualquier persona que tenga ese link puede entrar al documento. Por lo tanto, cuando voy a usar la opción del link público, tengo que ser consciente y estar seguro de que realmente es la opción que me conviene. En algunos casos es la opción que conviene. Eh, por ejemplo, si yo tengo un documento y lo quiero compartir con todos los estudiantes de la carrera, pero no tengo los Gmails de todos los estudiantes de la carrera, entonces yo escribo el documento y lo comparto con los demás con el permiso de lectores. Entonces así, todos los que tengan, y puedo después ese, ese link público hacerlo circular, por ejemplo, a través de WhatsApp. Entonces todos los que accedan a través de ese link van a poder... Eh, entrar al documento, van a poder leerlo porque les di permiso de lectores, pero no lo van a poder modificar. Eh, ahora, si yo quiero que solamente lo puedan modificar determinados usuarios, entonces ahí la mejor manera es compartiéndolo a través de eh, los usuarios específicos, es decir, escribiendo los correos electrónicos, los correos arroba gmail. Eh, la única forma de garantizar que eh, el usuario... Que entra. Es el usuario que yo autorizo. Es, si ese usuario tiene un correo. Gmail. Yo puedo enviar. Eh, una invitación para editar. A un correo que no sea. Gmail. No hay ningún problema. Se puede hacer. Pero lo que hace Drive. En ese caso. Es generar un enlace público. Que se le manda a ese correo. Entonces. Si. Yo quiero compartir mi trabajo con Pepe, pero Pepe tiene el correo pepe.hotmail.com A Pepe le va a llegar un correo con el link público. Y él con ese link público, si quiere, lo puede compartir con otras personas y todos van a poder entrar. Porque no se controla eh, si inició sesión o no, porque Drive solamente puede controlar a los usuarios de gmail, Porque son de la misma, de la misma empresa, digamos, los servicios de Google vamos a ver esto un poquito en la práctica voy a dejar ahí de compartir pantalla y voy a también cortar la grabación ahí retomamos en otro, en otro vídeo.